nota de Tamara Bella, que Tamara Bella es la ex eh, eh, eh, de la, Cogli, es la ex, amiga, ex, claro, ex es, de él y, y amiga, amiga de, de Delfina. Delfina, por favor la escuchamos Dami, te vino a buscar por un culebrón, lo que pasó con Delfina Jerez Bosco y con Martín Coggi en el hotel eh, ¿Cómo te lo tomaste? Siendo que ella es tu amiga o era tu amiga, él es un ex tuyo En realidad este culebrón me enteré por las noticias, eh, obviamente que no, nadie me contó nada no lo esperaba de él, por supuesto, porque es mi ex. Pero sí con ella, ¿viste? Esperaba un mensajito. Che, mirá, va a pasar esto, me equivoqué. O no, me enamoré, lo que fuera, ¿viste? Me entero por los medios y le mandé un mensaje. Le dije, no entiendo, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque hasta el último día, antes de entrar al hotel, teníamos contacto, comunicación. Me dice, che, boluda, estoy acá con tu ex, haciendo las fotos. Y ella lo que me dijo fue, son tres meses de laburo intenso, son, son cosas, cosas que, que pasan. pasan. Y le dije, mirá, no, no son cosas que pasan. Son cosas que uno hace que pasen. Ella sabía todo el detrás de esta relación, porque claro. de hecho me aconsejaba, no, no puedes estar con un pibe así, sí, separate. O sea, sí. esas eran sus palabras. Ah. Me contó toda su historia amorosa con su pareja, ella estaba casada, de hecho, no. me sorprendió también por eso, digo, entró casada con un hijo que tiene la edad que puede ver, como, como claro. todos los niños, ¿no? A esa edad que se dan cuenta. Estaban mal o en una crisis. Y, pero vos puedes estar mal, separate. Claro. <ríe> no sé. Es lo que pienso, estás mal, sepárate Ahora, si estás mal y sos infiel y encima exponerlo, a mí me sorprendió muchísimo porque, bueno, no. la consideraba una persona con valores o por claro. lo menos, eh, qué sé yo, yo, yo no olvidé. Lo, no. lo peor de la decepción es que nunca viene de parte de un enemigo. Así que con esa frase me quedo y, y me decepcionó ella, él no, como te digo. ¿Ya no hay vuelta atrás o se juntarían a tomar un café un día? No, nunca en la vida, no. No, no, no, no, no. Prefiero no. no. lejitos, bueno. lejitos. Menos más que era la amiga. Que sí. fueron sí. una oh, amiga un en algún momento. Así, no, no, no, no. ¿Qué pensás, Maru? No había visto, recién veo, pero ya te digo, para mí ya pasa a ser medio accesorio lo que pasó adentro. Como dijo, esas cosas que pasan, y bueno, son cosas que pasan. De avisar o no, sí, estoy completamente en desacuerdo. Siento que tuvo mucho tiempo para contar lo que pasaba y que no nos hubiéramos eh, enterado de sopetón de, esa manera. de todo esto, con, con la sorpresa y la desilusión que trae. ¿no? Porque, ¿Y tu hermano como... cómo está, Maru? Trabajando, nosotros solo trabajamos, mucho, toda la familia. Así sí. que mi hermano ya volvió a la actividad con el automovilismo ya está viajando y ya está. ¿Y la afectó eh, enterarse de, de esta nueva. manera, Maru? ¿La afectó enterarse así? Imagínate, estábamos todos juntos en la costa y fue como que sí, que no. Además, te empiezan a llegar mensajes, esta es la mujer de tu hermano, esta de es tu mujer, no está bueno, viste, sobre todo para, para nosotros que nunca un quilombo, pero. O sea, casi les cagaron las vacaciones directamente a ese nivel. No, no para Estaban... nada. Pero no, pero bueno, pero, pero no, fue no, conversación. No está tan bueno, digo. Claro, sí, obvio. Imagino tomando un mate en la playa, todo y te empiezan a caer esos mensajes. Imagino <risa> lo que ahora en la familia Laura. Sí, no, solamente quería saber porque la gente también se pregunta qué edad tiene Genaro. Y vos contaste que ayer cumplió años, estuvimos todos. Cinco. ¿Quiere decir que. Cinco, ok, gracias. ¿Quiere decir que estuvieron juntos o que eh, el nene está con ella? ya hay, ¿cómo, ¿Cómo viene la familia ahora que, que está fuera Delfina y con toda esta novela? Des, des, desconozco. Será como siempre: Delfina estará con su hijo mientras mi hermano viaja. Y ayer de, en el día estaba con Delfina y pudimos comunicarnos todos tranquilamente con Genaro eh, y saludarlo por su cumpleaños. Y sí, mi hermano lo vio a la noche, lo vio. Así y que vos, no, en, pero en, ese, en eso no me quiero meter Lo que sí quiero, quiero dejar re claro es lo, es lo de Carolina Porque nos dolió a todos claro eh, pero Es como que ¿qué? Como, pero que Carolina disculpa, es un miembro más de la familia Maru, a ver sí. si me queda claro vos Ustedes llegaron a hablar No sé si vos Pero eh, imagino que tu hermano sí Habrá hablado con eh, Delfina ¿Es verdad lo del reality que se enamoró de, de Koshi, que lo engañó? ¿Es verdad todo eso o no? ¿O vos, vos das por sentado que sí o por rumores de periodistas? Porque a veces nosotros nos llega la información que no es tan real. Eh, Marcela hace lo mismo que vos. <risa> ah. no, no, no tengo una información de primera mano tampoco. Pero sí si sabes que están separados. Ah, sí, tampoco lo confirmó. Vos tampoco lo confirmaste. A ver, este, entonces están separados con tu hermano. ¿Tu hermano qué te dijo? Porque vos te... Asegurás que están separados hoy y que por una infidelidad de ella. No, yo no aseguré eso. Ah, yo entendí yo, eso, perdón. La, yo entendí todo eso. Lo, también. Toda la información que tenemos es la misma que tienen ustedes. pero ¿Estás separado Maru? o no tu hermano de ella? Yo estimo que sí, claro. Pero la verdad de tu es que tu no hermano, lo puedo Maru. Pero es un cornudo. dijo: un cornudo más del montón. Reciente decía: voy por más. Por ahí suena exagerado, pero puede pasar. Capaz que cuando alguien se siente tan avergonzado ante los ojos del mundo, eh, ¿crees conociendo a tu familia y a tu hermano que capaz le pediría la custodia del hijo a Delfino? No, no, de ninguna manera, de ninguna manera, cero, cero nosotros cero escándalo, cero toto, hablando a la gente se entiende y lo que pasó pudo haber pasado... Y mañana quedará en un momento anecdótico, las parejas se terminan o tienen su problema como claro. cualquier otra. Claro. Y tuvo la desgracia de que esto fue público y fin. O sea, no, no hay nada más Igual, raro. Maru, ¿no? ¿vos crees que, vos creés que la, la, las imágenes que, que trascendieron de tu hermano con con, eh, Carolina. con Carolina, ¿se llama? Carolina, Carolina con Carolina ¿Fueron malintencionadas esas capturas de pantalla? ¿Vos creés que fue, Por supuesto fueron mal... que fueron malintencionadas, porque después de esa captura de pantalla había un montón de historias con los nenes, con los hijos de Carolina, con los nietos de Carolina, Fernando es un tío más para ellos, mm. eh, fue de último momento el viaje, una semana antes de que entren al hotel, Delfina eh, lo decidieron porque iba a entrar al hotel, porque Genaro iba a estar contento, iba a ir, a, iba a, iba a ir al mar. Claro, sea, porque mientras y vos hablás, estamos mitos, viendo las imágenes, él. mientras vos hablás vemos las imágenes y claro, de eso la, la pareja, claro. si están brindando ¿Escuchá? los dos. ¿eh? ¿Viste? claro. Me decís, después de esa historia, que sí. está ahí de ellos dos con un vaso brindando, hay una historia de ellos bailando con los nenes claro. en el mismo hotel. O eso parece boliche. Un... Claro. Es es súper malintencionado eso, pero 100% no. malintencionado. Ayer Duré dijo que tenía captura de pantalla de una señora que estaba muy normal Igual, inofada. Maru, perdón. Maru, no condice, perdón que te lo diga, pero no condice que vos no te has confirmado el romance y que vos ayer en una historia de Instagram salgas a matar a Delfina porque esto le va a servir para hacer eh, participaciones en pasapalabra. Evidentemente vos sabés algo, o lo veas a Delfina, sí. o tu familia conoce algo de la de la intimidad de la pareja, porque si no, no, no se entiende. No, ¿sabés lo que a mí? No, ¿sabés lo que a mí me causó mucha desilusión? Que Genaro quedó viviendo con nosotros, con mis papás que tienen 75 años, durante dos meses y medio llevándolo al colegio todos los días, yendo al acto de fin de año, pasando Navidad, Año Nuevo, conteniéndolo, para que ella pueda ir a laburar claro, chapeco, y que de no. esto pueda sacar un buen provecho y que el pago a los dos días de salir al aire al hotel haya sido este. Ese fue mi enojo. Que nada tiene claro. que ver con lo que sea la relación. De... Ese fue mi enojo. Claro, a mí me cuentan, mm -hmm. eh, a Alberto, que ella está desesperada y que está... Preguntándole a la producción qué es lo que tienen grabado oh. y qué es lo que va a salir al aire. No, al aire no o sea, va a salir, chicos, te lo digo de A ver, chicos, sí. le estamos haciendo, me parece, un, un, un globo muy grande de algo que todavía no se vio y que no se va a ver porque, el, pro, el primero, el proyecto fracasó. ¿Sí? Porque de la... No, no, no, pero no entendimos. <risas> ¿Cómo? No Marce. Qué Marce. Qué fracasó un programa que lo cambian a los dos días de, de, de horario. <risa> sí. eh, Maru, te digo, la verdad fracasó. Entonces me parece romper una pareja. Tenés que preguntarle primero. A las seis de la tarde no lo van a pasar. Pero si hubo algo ellos, de Marce, No es problema claro. nuestro ese. No, es problema. es que mandaron es... la cagada, perdonando la expresión. Pero no nos consta, porque ella dice que no sabe oh. si les he mandado la cagada. Bueno, después vamos a continuar... Otro día vamos a continuar con esta novela. Gracias, Maru, te quiero agradecer esta comunicación. No, queda muy es. en claro el descargo. Y bueno, cuando sí, quieras es estás problema. invitada a, al piso de intrusos. Yo sé que ustedes no buscan ningún tipo de promoción ni escándalo, pero bueno, te agradezco esta salida. No, gracias a ustedes. Mm. ¡Ay, no. qué novela! ¿no? Claro, no? A no, no, no. Me La no me queda claro nada. Claro, no pero